Bien, en el día de hoy nosotros, tal como usted ha informado, nos hemos personado a esta honorable Procuraduría para dirigir a la Procuraduría Especializada Anticorrupción una denuncia formal en contra del de Ayuntamiento de Pimentel y sus incumbentes y, de manera específica, el señor Ramón Martín Rosa del Orbe, quien es el alcalde. Como es un documento bastante extenso, como ustedes podrán verificar,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 a la cuenta de inversión para el pueblo, ha sido destinada a pago de nóminas y ha sido destinado a enviar dinero desde ahí para realizar otro tipo de actividades y eso es lo que constituye el delito de la malversación de fondos. Hasta el día de hoy, de manera oficial, no la hemos recibido. Sí, extraoficialmente, la Cámara de Cuentas fue al municipio de Pimentel y en vez de iniciar una investigación, lo que ha procedido es a darle plazos al ayuntamiento para que termine de organizar unos supuestos informes que no ha enviado. Un plazo que está siendo utilizado con un equipo contable que se ha dedicado, como se diría en el argot popular, a maquillar y a tratar de justificar montos que no son justificables. De igual forma, estamos anexándole a esta denuncia todo lo que tiene que ver con las declaraciones que realizaron prácticamente todos los regidores del Ayuntamiento de Pimentel. Mediante esas declaraciones se puede evidenciar que ellos mismos están diciendo que ha habido corrupción, que ha habido sobrevaluación en las obras y que hay serias irregularidades y finalmente estamos acusando al alcalde y a los regidores de alguna manera porque son los responsables de fiscalización y se han convertido en cómplices de las atrocidades que se están llevando a cabo allá porque el alcalde maneja el ayuntamiento como si fuera una entidad personal o una paletera en donde él sale y va a donde prestamistas locales a tomar dinero prestado a modo personal con grandes sumas de intereses y luego de que él hace eso sin la aprobación de los regidores y sin la aprobación de nadie, simplemente porque él entiende que necesita hacer una obra y él va y busca dinero prestado, y entonces viene y le somete a los regidores para que le aprueben todas esas transacciones que de manera irregular él ha estado realizando.